No desperdicies tu vida por culpa de los demás. ¿Por culpa de quien solo te ofrece promesas que riman con desilusión? Porque tú más que mil palabras bonitas mereces acciones convertidas en realidad. ¿Por quien te hiere? Porque el maltrato psicológico o el maltrato físico son antónimos del respeto y del buen amor. Por quienes hacen cosas que te lastiman y luego simplemente te culpan como si tú fueses el único responsable de aquello. Porque la manipulación solo la utiliza a su favor. Quien no sabe amar, quien te ama no te hiere ni hace más profundas tus heridas del pasado. ¿Por quién no tiene un espacio para compartir sus días junto a ti? Porque quien te ama de verdad no tiene excusas ni pretextos para sus seres amados. ¿Por quién no tiene un tiempo para detenerse un momento, mirarte a los ojos y descubrir el extraordinario ser humano que eres? No tienes por qué desperdiciar tu vida tratando de conseguir que la gente te quiera o haciendo hasta lo imposible para que tu pareja te ame. Deja de desperdiciar tu vida en quien te juzga sin conocerte porque ni siquiera merecen ser un problema en tu vida. Lo importante es lo que tú eres y no lo que la gente por ahí va opinando. No desperdicies tu vida en quien con sus acciones te ha demostrado que no te quiere a su lado porque por cada persona que se va de tu vida llegan otras dos a hacerla mejor. La número uno es una versión mejorada de ti mismo y la número dos es alguien extraordinario que en algún momento llegará a tu vida. Tranquilidad. Las mejores personas llegan sin buscarlas, no te enfoques en lo que has perdido, aprecia lo que sí tienes. Si por ahora tienes que cerrar algunas puertas, ciérralas. A veces es bueno cerrarlas, no por orgullo ni mucho menos por soberbia, sino porque ya no te llevan a ninguna parte. Así que ahora mismo hazte un favor, ten el coraje de seguir lo que dicte tu intuición, tu corazón. No dejes que el ruido de los demás calle tu voz interior. La vida es tan temporal como para estresarse con los malos recuerdos aplastados por el paso del tiempo. Mira que tan solo tienes 1440 minutos diariamente, el reloj no se detiene. Así que ya no desperdicies tu tiempo mirando al suelo, buscando una flor, cuando puedes mirar al cielo y observar miles de estrellas. Observa muy bien con quién gastas tu tiempo y con quién si lo inviertes. La vida parece larga, pero aún así no hay tiempo suficiente para todo. Así que cuando creas tener tiempo libre, gástalo con las personas que realmente lo merecen. Y si nadie lo merece, gástalo en ti. Tú siempre serás tu mejor inversión. Yo soy Maribel y nos volveremos a ver el siguiente video.